Muy buenas tardes, Tampoco fuerte. les damos la bienvenida al tercer encuentro del ciclo de candidatos presidenciales en la UC, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, en alianza con el Mercurio y Tele13 Radio y con la colaboración de Clapes UC. Este ciclo completo está siendo transmitido por Tele13 Radio y T13 Móvil. Hoy nos acompaña el senador Alejandro Guillé. Este jueves cerraremos el ciclo con la participación de la senadora Carolina Goich. Como sabemos que ese día hay partido, vamos a terminar un poco antes para que no se preocupen, unos 10 minutos para que todos alcancen a grabar el partido de la selección. Para comenzar, dejo con ustedes a Paulina Gómez, vicerectora de Comunicaciones de la Universidad. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer encuentro del ciclo de diálogos con candidatos presidenciales. Saludamos al rector de la universidad, al vicegran canciller, a la secretaria general, a la vicerectora económica, a académicos, funcionarios y alumnos presentes hoy en esta sala. Extendemos también el saludo a quienes nos siguen a través de Tele13 Radio y Canal 3 en su señal en vivo. Eh, como Universidad Católica, les damos nuevamente la bienvenida a esta iniciativa que busca proveer a la comunidad universitaria y a la ciudadanía de un espacio de conocimiento y profundización de las ideas y líneas programáticas de candidatos a la presidencia de nuestro país. Como parte de la vocación y función pública de la Universidad Católica, lo que nos anima es el promover una conversación y una escucha que con altura de miras contribuye a aportar información a nuestra futura toma de decisiones y a una más amplia participación en los temas cívicos. Agradecemos al candidato Alejandro Guille por haber aceptado nuestra invitación y al Centro de Políticas Públicas por haber organizado esta iniciativa. Gracias también a Clape uc y a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica por su apoyo y colaboración al proyecto. Seguimos asimismo haciendo público nuestro agradecimiento a nuestro Media Partner, el Mercurio y Tele13 Radio. Dejo ahora con usted a Francisca Alessandri, muera ahora el encuentro que nos ha convocado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas gracias. buenas tardes. Saludamos a quienes nos siguen por Tele13 Radio y Tele13 Móvil. Quiero dar la bienvenida a Cristian Scherer, secretario de Redacción del Mercurio, a Ignacio a Iván Valenzuela, periodista de Tele13 Radio. Gracias por acompañarnos. Y al senador Alejandro Guillén, que eh, ha querido participar, muchas gracias, en este ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales. Él es senador independiente por la región de Antofagasta y candidato presidencial del Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia, Más e Izquierda Ciudadana. Es periodista y sociólogo de la Universidad Católica del Norte y magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Es casado, tiene tres hijos. Y entre sus características le gusta la buena mesa y sobre todo la marraqueta con mantequilla, parece que sale por ahí. Puede incorporar un poquito de palta. Un poquito de palta, También. muy chileno, me parece bien. Palta chilena. Senador, antes de comenzar, ¿le gustaría más estar haciendo las preguntas que contestándolas? Bueno, eso vale más para los periodistas, ¿no? Cuando uno llega a ciertas edades, los 60 años, yo me quise demostrar que uno se puede reinventar, porque como yo tengo programado a vivir mucho, necesitaba, ¿qué voy a hacer los próximos 60 años? Entonces decidí que ya era suficiente de periodismo y mucha, ser observador de la realidad, de repente me gustaría ser actor de la realidad. Entonces, cambié de vocación, pero cuesta, ¿eh? la transición es difícil. Bueno, ahora está siendo actor, sin duda, de esta realidad. Eh, la modalidad es que vamos a tener 10 minutos por cada entrevistador, tenemos ahí un semáforo que nos van a dar dando el tiempo, yo le voy a pedir que sea relativamente breve en sus respuestas para poder tocar todos los temas que hemos preparado y que eh, la comunidad UCE y en general el país está interesados en conocer. Yo quería comenzar, senador, con el tema de la inmigración, que es un tema muy sensible para la región que usted representa. Eh, se calcula que han llegado alrededor de 50.000 inmigrantes a esa región y eh, la percepción de ello es bastante eh, categórica en estos temas. La encuesta CEP decía que el 41% cree que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Ese porcentaje en Antofagasta sube al 57%. La encuesta Bicentenario nos ha entregado cifras en que más de la mitad dice que se vieran de tomar medidas más drásticas contra la inmigración ilegal. En Antofagasta esa cifra sube a 83%. Igualmente alta es la cifra que cree que cuando falta trabajo los chilenos tienen que tener prioridad. Y yo le pregunto porque yo recopilé algunas de sus citas y hay algunas contradicciones al respecto. Usted en octubre del 2013 decía la llegada de migrantes está deteriorando la calidad de vida de los antofagastinos sobre todo aquellos de bajos recursos. En noviembre del 2016 usted decía que es necesario establecer mecanismos más expeditos para la expulsión de los condenados por sentencia judicial firme y los recursos para ello en el más breve plazo. Y hace unos días, en el encuentro programático del Teatro Caupolicán, usted decía, Chile se multiplica y engrandece con los que llegan. Vengan de donde vengan, Chile es su nueva casa. ¿Qué es lo que contempla su propuesta de ley de inmigración, senador? Mira, en síntesis, todas esas frases están en contextos distintos. Nosotros tenemos un problema de irregularidad con la migración y eso ha generado problemas objetivos, porque cuando no se regulariza la situación del migrante, no hay políticas públicas, no hay políticas sociales, no hay vivienda, su situación incluso impacta los mercados laborales porque es competencia desleal con el chileno, entre comillas, puesto que a esta persona les paga mucho menos, entonces baja los sueldos en general y eso genera molestia. Pero eso no es culpa del migrante, es culpa del Estado chileno que no ha definido una política migratoria para hacerse cargo de los procesos de desplazamientos de población que son propios del mundo globalizado. Entonces mi crítica es que el chileno siente que sus servicios se deterioran porque eso ocurrió seriamente en un momento dado. Con conciencia de eso el gobierno mejoró, hoy día estamos por inaugurar dos hospitales, uno en Topagasta otro en Calama, más los EFAM y los Centros de Alta Resolución, los SAR, que ha permitido que esa demanda no sea percibida como un deterioro. Porque objetivamente, pues si tú tienes una entrada de 50.000 personas y no tienes política pública, ¿qué va a pensar la persona que vive en esa ciudad? Se siente cree, invadida perdón? y deteriorada. ¿Usted cree que el migrante, cualquiera sea el periodo en que se queda en Chile, tiene que tener acceso a todos los servicios o tiene que pasar algún tiempo? No, tiene que tener derecho a todos los servicios, porque si llega un niño y tiene una necesidad de atención hay que atenderlo. Si, mi, mi reclamación era contra la autoridad del Estado, no era contra el migrante. Y lo segundo, perdón, es hay que aplicar en esto las leyes de reciprocidad. mil chilenos viven oficialmente en Argentina. En Argentina estudian gratis, en Uruguay estudiamos gratis. En Bolivia estudiamos gratis. Entonces Chile tiene que aplicar criterios de reciprocidad, primero, y segundo, son seres humanos que están migrando por distintas circunstancias. También en Chile muchos migraron por razones de, de derechos humanos, o razones económicas, o razones de estudio, turismo, y son muy bien recibidos. Nosotros no tenemos reporte de maltrato a chilenos. Entonces mi crítica es la ausencia de una política migratoria que ha permitido un deterioro de la vida de los chilenos y un trato inhumano a los migrantes. Perdón, senador, propone... solo, solo para precisar, el, sí. el, los servicios para eh, extranjeros, ¿con cero tiempo mínimo de permanencia en el país o con un plazo de residencia al menos mínimo como para evitar el, el incentivo del turismo eh, hospitalario? Bueno, Chile va, los ariqueños se atienden en Tacna con sí, el Hospital Solidario y van el fin de semana y se operan. Por lo tanto, no está ocurriendo nada que otros países no hagan. Y si llega un migrante y se infarta, lo tienes que atender, porque si no, no tiene sentido la red de salud. Es que algunos, algunos candidatos hacen la diferencia entre los servicios de urgencia y los servicios sanitarios no urgentes. Generales, en el norte nosotros con los países vecinos tenemos mucha colaboración. Por ejemplo, el Juaniquem trabaja mucho con niños quemados de Bolivia, que van a Chile y se les atiende sin ninguna discriminación. Lo mismo pasa con Perú, y los peruanos son muy solidarios con los chilenos. En el norte nosotros no tenemos esta relación de los vecinos, incluso con Bolivia, procuramos tener las mejores relaciones. No olviden que Iquique vive de Bolivia, la Sofri no existe si no es Bolivia. Y Arica no vive sin Tagna, porque la zona norte está bastante abandonada, dicho sea de paso. Usted propone la visa de expectativa laboral. Sí. ¿En qué consiste? Lo que pasa es que hay gente que llega a Chile, con el propósito, ingresa como turista, pero en realidad anda buscando mejores opciones de vida. Y por lo tanto es mejor sincerar las cosas. Donde sí hay que poner ojo es con el tráfico delincuente, porque lo que nos empezó a pasar en el norte es que se acumuló mucha población migrante en situación irregular y por lo tanto ingresaron las mafias a explotar a los propios migrantes, por ejemplo los gota a gota, que cobran 10% de interés diario. Entonces el tipo le prestan 100 mil pesos, ya está debiendo 110 días las primeras 24 horas y si no paga hay unos crímenes brutales entonces ahí es donde nosotros necesitamos que la extranjería chilena tenga un puente con la extranjería de los países de origen para que nos adviertan cuando tenemos grupos mafiosos ingresando al país y eso es una colaboración entre policía y poderlos interferir y expulsar lo más rápido del país esta, pero legalmente en todo caso ya, y esta visa de expectativa laboral es para el que entra y mientras consigue trabajo sí porque si no, se esconden y se infiltran en la sociedad y se van del Antofagasta, sino en la zona central. O sea, las idea es que sean regulares, digamos. Tienen que estar, mira, toda persona que ingresa a Chile tiene que estar en forma regular. Cuando tú vas a Estados Unidos también te ponen controles, pero una vez que ingresas saben dónde estás. Y por lo tanto, eh, respondes de tus actos, pero también tienes las prestaciones de, de garantías y derechos básicos de toda persona. Senador, yo lo quería llevar a otro tema que es la ley de prensa. Hace poco salió un informe de la ONG Freedom House eh, que ve cómo está el estado de la libertad de prensa en el mundo y alrededor del 13% vive con prensa libre en el mundo. Y en esa pequeña minoría está incluido Chile, con pocos países de la región. Eh, lo que implica que aquí están funcionando la libertad de expresión y eh, el derecho de la ciudadanía a la información social. Usted propone en su programa de gobierno la creación del defensor de las audiencias como entidad autónoma del Estado que permite evaluar el funcionamiento de los medios, capacitar a las audiencias sobre sus derechos frente a los abusos de las grandes cadenas mediales y representar su defensa frente a determinados casos. Yo le quería preguntar cuál es la figura de este defensor de las audiencias porque usted fue presidente del Colegio Periodista, conoce su código de ética, conoce el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y para bien... Para que se sepa, yo soy miembro de ese consejo eh, con fines de transparencia. Y por lo tanto, usted conoce cómo funciona muy bien la prensa y cómo se ejerce, ejerce el periodismo y cómo la ciudadanía tiene eh, acceso a la información. Entonces, yo le quería preguntar, ¿cuál es la figura de este defensor de las audiencias? ¿Se parece, por ejemplo, a la persona que existe en la legislación de Ecuador? No, está pensado un antiguo proyecto que yo trabajé en la Diego Hortales cuando fui profesor, que nosotros hicimos educación de medio, que era promover la lectura con el diario el Mercurio y la Tercera. Entonces íbamos a los colegios de enseñanza media y nos convidaban versiones de días anteriores del Mercurio y la Tercera, lo distribuíamos entre los alumnos y ellos desarrollaban temas a partir de la lectura, pero también desarrollaban capacidad crítica frente al tratamiento de las noticias. Yo creo que esa es una buena experiencia porque todos los poderes en Chile están su, eh, vigilados con superintendencias, agencias, contrapesos, pero los medios de comunicación no se trata de una fiscalía ni que sancione, sino una especie de laboratorio que observa el comportamiento de los medios para garantizar mejor cobertura, por ejemplo, cómo tratan el tema de la mujer. Pero Yo eso va contra la línea editorial de un medio que le diga, por ejemplo, usted tiene que tratar no, el si tema. No, si le, no le da instrucción al medio, informa al público. Por ejemplo, ¿se cubren las causas indígenas? ¿Se cubren los temas mujeres? ¿Qué opinan los medios de comunicación sobre el tema, de, por ejemplo, las personas transgénero? ¿Hay un trato respetuoso? ¿Hay un trato equilibrado? ¿O eh, hay un prejuicio? Y eso va alimentando para enriquecer el debate público y poner un público más exigente sobre los medios de comunicación. Pero no interfiere en términos de fiscalizar o sancionar, Ahora sino sí. que generar capacidad crítica frente a los medios. No olviden que hoy día además tenemos que hay mucha proliferación de medios que no son incluso empresas periodísticas a través de las redes sociales y donde el nivel de trato de unos con otros, donde se entrega información que nadie avala, se hacen afirmaciones de la gente que nadie avala y la gente lo considera como verdad. Entonces se impone esto que ahora algunos hablan de la post -verdad, no, Y sí. eso es algo que la opinión pública tiene que generar una discusión, eh, ojalá en las universidades, esto lo porque es un organismo no estatal, es una... Puede ser una ONG o puede ah. ser una universidad que genere este espacio y realice estudios de audiencia. Esto se hace en muchos países del mundo. Pero no un ente gubernamental. No, no, no. Es eh, autónomo. Ya, porque, porque poner al gobierno a definir lo que es el pluralismo es... Sería atroz. Sí, claro. Ya estamos casi en el tiempo. Yo le quería preguntar porque también usted lo nombró Bolivia. Eh, si usted es presidente le va a tocar seguramente el fallo de la corte de la Haya... Eh, en Chile, eh, en general, la opinión mayoritaria es en contra de dar territorio soberano a Bolivia, incluso de dar mayores beneficios, a pesar de que ya están contemplados muchos beneficios en el Tratado de 1904. Y de nuevo, su región es la que es más estricta y más contraria a cualquier entrega de territorio o de otros beneficios a Bolivia. ¿Cómo usted piensa enfrentar ese tema y desgraciadamente va a tener que ser breve, senador, perdón, por si sí, estamos sí. ya con el tiempo. <risa> Primero, Bolivia no es Evo Morales. En la zona norte nosotros tenemos muy buenas relaciones con el pueblo boliviano y el pueblo peruano. La, eh, incluso hay parentesco más allá de la frontera. En Calama hay muchos calameños que tienen parientes en Bolivia y por lo tanto hay una relación de afectividad. Segundo lugar, eh, la zona Sofri de Iquique, primera región, depende de Bolivia y ese ha sido siempre su negocio porque nosotros tenemos aranceles muy bajos, por lo tanto... Pero si usted le no toca negociar afecta, con él, si, si la Haya la, dice que Chile tiene que negociar, ¿hacia dónde usted cree que tienen que ir esa negociación? A mejorar los tratados vigentes porque como Chile ha ido privatizando puertos o funciones dentro de los puertos, efectivamente se han visto afectados intereses de Bolivia. Lo mismo, eh, nosotros hemos ofrecido, ahora se ha reparado bastante, pero la conectividad era bastante desastrosa, los ferrocarriles eran malos, las carreteras eran malas, bueno, hay, en el norte no es como acá, la vía más rica de Chile, que es Calama-Antofagasta, donde circula el cobre, es una pista de ida y una de vuelta. Imagínense qué pasaba cuando llegábamos a la cordillera. Entonces, ha habido algunas reclamaciones, pero yo creo que la propuesta de Evo Morales no tiene que ver con las, las demandas realmente del pueblo boliviano, sino transformar la relación con Chile en un hito político que lo, lo apoyara en un momento que estaba declinando. Por lo tanto, nos usó como referente. Por eso yo siempre digo al gobierno chileno, no se pique, no se caiga en la trampa porque en Bolivia hay muy buena imagen de Chile y lo que tenemos que hacer es la democracia de los pueblos, la democracia de los hombres de negocio, de las universidades. Hay calameños estudiando en Bolivia gratis y no hay ninguna discriminación ni maltrato. Entonces, esto de agudizar la relación con Bolivia por la política de un gobierno puntual, me parece que no corresponde a una política de Estado. Gracias, senador. Carlos Scher. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Senador, la, la ley resguarda el ejercicio de ciertas profesiones con ciertos atributos para permitir su desarrollo, como por ejemplo el secreto profesional, que a usted le ha tocado defenderlo en materia del ejercicio periodístico. Y en el caso de los periodistas, incluso la ley se pone en el caso de ciertas personas que pueden eh, necesitar la colaboración o deben concurrir para que se haga un ejercicio periodístico, como puede ser el camarógrafo que acompaña al periodista o el sonidista que graba. Y en esos casos extiende incluso respecto de ellos el secreto profesional y los resguarda desde el periodista, aunque no sean periodistas. Haciendo una analogía, ¿le hace usted sentido que el personal de salud, que no es médico, pero que es la arsenalera, la matrona o el enfermero, pudieran quedar cubiertos por la objeción de conciencia que planteara un médico cirujano respecto a una situación de aborto? Bueno, en el caso de los periodistas es obvio, porque si no, no puedes trabajar. Es un equipo el que hace una nota y trabaja, así que parece de entera razón. Pero cuando se trata de aspectos éticos sobre la vida de las personas, eso es una decisión individual. O sea, finalmente una persona puede tener un criterio y otra no, lo que significa que puede trabajar en otro equipo médico y aceptar hacer interrupción del embarazo, por ejemplo, de determinadas circunstancias que espero que no sean en rigor un aborto, sino más mi interrupción del embarazo cuando hay un riesgo a la madre, o hay casos muy dramáticos, eh, en esos casos eh, la persona podría pertenecer a otro equipo médico y sí participar porque él no tiene objeción. Lo que sí es importante, yo no tengo problema que tenga objeción, ¿eh? yo creo que eso todos tenemos derecho o sea, porque que todo, que son valores muy los, profundos, todos pueden tener pero hay presión. que explicitarlo. Porque si la madre queda en una circunstancia dramática, el equipo no, médico no puede decir, mire yo, perdóneme, pero yo... No, no, ahí la madre es la que corre. Entonces la madre tiene que saber que ese médico no la va a acompañar en todas circunstancias para que la persona se defienda y, si estima así, busque un médico que le dé la garantía que la va a cuidar, sobre todo a la madre, en caso, por ejemplo, de una emergencia médica, que, que no son tan habituales, pero que ocurren. Entonces, en ese caso, eh, lo que hay que preservar es la salud de la madre, y por lo tanto, me vale bien el, la ética de cada uno, pero hay que ser explícito para que el paciente cuando elige médico, sepa, sepa quién la acompaña y quién la puede dejar a mitad camino. Y esa objeción de conciencia entonces la tendría cada persona individualmente, sí. individualmente dentro del grupo. Sí, sí. perfecto. Y usted, perdón. las asociaciones de personas que por convicciones religiosas pudieran no querer practicar un aborto, y me refiero por ejemplo a las… Eh, eh, Clínica de la Universidad Católica, al Hospital de la Universidad Católica. Claro, porque la Clínica de la Universidad Católica tiene una impronta religiosa, pero si es un hospital público no puede hacerlo, ahí prevalece el derecho del paciente. En general, estas disposiciones creo que operan bien cuando se trata de hospitales públicos, centros públicos de salud, porque ahí se trabaja en función de Estado. Ah, okay. yo, yo puedo tener una idea, pero prevalece la ley del Estado, por sobre mi propia convicción. Aunque el hospital que está aquí atrás reciba fondos públicos por la vía de prestaciones o de, o de subsidios eventuales. ¿Perdón? Aunque el hospital que está acá atrás, que es el Hospital de la Católica, reciba fondos públicos. Sí. Mira, los, los temas éticos son muy internos. Eh, si lo importante es tener claridad con la relación con el paciente. Pero en el hospital público es diferente. Porque ahí tú estás prevaleciendo una política de Estado. Mm. Pero si es una lo mismo una universidad que tiene una orientación evangélica, católica, judía, etcétera, por algo se constituyó, que va, supongo yo va más allá eh, exclusivamente de su for, labor formativo su académico. Práctico. Libertad de conciencia. Senador, uno sabe que la confección de programas de gobierno es un ejercicio coral, donde muchas personas meten mano y por lo tanto es muy razonable que se pueden colar cosas. Y también en su programa, que tiene distintos capítulos, uno Revisita temas desde distintos ángulos y con distintas énfasis. Entonces, al respecto, específicamente respecto al Tribunal Constitucional, usted señala en el capítulo primero sobre más y mejor democracia. Asimismo, se propondrá eliminar el Tribunal Constitucional encomendándosele a los tribunales de justicia el amparo de los derechos establecidos en la Constitución. Se acabará con dicho enclave antidemocrático. Y en el capítulo quinto, en la página 109, más o menos, sobre modernización del Estado, dice, es necesario revisar las funciones del Tribunal Constitucional, evaluando su posible sustitución por algún mecanismo diferente, como una corte constitucional constituida por expertos en derecho académicos destacados, eliminando su actual origen político. Se observa ahí un tono distinto y una solución práctica distinta. ¿Cuál ¿Cuál lo interpreta usted mejor? ¿Cuál, cuál, ¿Con cuál se siente usted más cómodo? Mire, existen los tribunales constitucionales en muchos países del mundo, pero son personalidades que están sobre el bien y el mal. Grandes rectores, grandes decanos, que dan garantía a todos los sectores. En Chile es una repartija de cargo entre los partidos políticos que es intolerable porque es un cuoteo y muchas veces se designan altas autoridades del Estado con cuoteo político que a mí me parece éticamente inaceptable y políticamente incorrecto. Por lo tanto, yo no soy partidario del Tribunal Constitucional. Pero queda el tema de que todo poder tiene que contrapesarse. El Tribunal Constitucional es el único que no tiene contrapeso. Tiene incluso jurisdicción sobre los tribunales de justicia. Pero ¿cómo le vas a entregar a un grupo de políticos los derechos esenciales de las personas? En ese caso prefiero que sea el Poder Judicial. Ahora, el ideal es que sea un tribunal especializado pero tendría que ser constituido como pasa en los países desarrollados, que son personalidades que todo el mundo respeta. Acá en Chile era, incluso hay gente que ni siquiera es experto en derecho constitucional. O sea, una, tener una corte constitucional, y no, no sí. traspasarle la atribución a los tribunales ordinarios, sino que constituir un cuerpo el problema que tiene, el sí, ahora El problema que tiene esa segunda solución, lo estuvimos discutiendo, es que yo creo que crea mucha burocracia. Yo creo que los tribunales en Chile hoy día, dan garantías de que se cumple la ley, porque finalmente el Tribunal Constitucional lo que tiene que ver es si hay coherencia en una reforma constitucional con las leyes vigente. Pero cuando viene un experto me lo dice, yo creo, pero cuando viene un señor que va a votar, sea anticipadamente lo que va a decir, eso no hay ninguna garantía para nadie. Senador, en Francia, ¿usted habría votado por Emmanuel Macron o por Benoît Amon, el candidato del Partido Por Socialista? Macron lejos. Usted por porque yo creo que los partidos políticos tradicionales, me van a perdonar los chiquillos que militen, pero... Yo honestamente creo que el mundo está cambiando tan rápido que los temas del siglo XXI o son distintos o se van a ver de otra manera. Entonces, ¿qué le ocurre a los partidos ideológicos? Van a pasar por una crisis, porque en general están formados sobre la base de conmovisiones del mundo y donde hay respuestas para todo. En cambio, en el siglo XXI vamos a tener que construir la respuesta, pero a partir de ciertos principios. Por ejemplo, la libertad, el valor de la democracia, el valor del diálogo social, el hecho de la participación directa, porque hoy día la gente ya no solo quiere democracia representativa, quiere democracia participativa, y lo veo todos los días conversando con la gente, que por lo demás nos darían una lección impresionante en una población discutiendo sobre el Acuerdo de París, por ejemplo, los pobladores. ¿sá? Entonces, yo creo que nosotros necesitamos avanzar hacia una manera de mirar el mundo que es bastante nueva. Por ejemplo, regionalización. Usted encuentra gente de derecha y de izquierda que creen en la regionalización y encuentra en ambos bandos gente que no la quiere. Aunque dice que sí, pero a la hora de los que hubo, no. Entonces, ese es un tema transversal que se, se ve con otros ojos. Y lo mismo pasa con muchos temas. Por ejemplo, la revolución ambiental. Hoy día el tema del medio ambiente es universal, no es de un sector político como lo fue en un momento. El tema, por ejemplo, del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, antiguamente respondió a una cosmovisión de Chile como un país uniforme, homogéneo. Hoy día el país se ha abierto y reconoce su diversidad y la ve como una virtud y un valor. Por lo tanto, hay miradas nuevas, incluso transversales. Por eso yo creo que muchas de las cosas que están en nuestro contenido programático son bastante convocantes como para trabajar en conjunto un nuevo Chile. Y después, hablando de regionalización, usted tiene una propuesta ahí muy innovadora que es la idea de que todos los chilenos que viven en el exterior conformen una región, una decimosexta sí. región, y que estos chilenos elijan un gobernador regional, consejeros regionales, senadores, diputados, ah, bueno. considerando que son del orden de 900.000, según, según la Cancillería. ¿Usted ha pensado en, en una cierta proporcionalidad que ese distrito electoral tenga cuántos diputados, cuántos senadores? Mira, el, el tema está abierto por lo siguiente. Eso pasa en muchos países, ¿eh? existen. De hecho, hay chilenos que han sido elegidos parlamentarios en Suecia. En este momento no hay ninguno, ¿eh? pero ha, ha habido chilenos que han sido parlamentarios en otras partes y también han elegido eh, especie de parlamentarios que son, recorren el mundo, conocí uno que recorría América Latina y renunció porque ya estaba aburrido, que no vivía en su casa, literalmente, que, que era parlamentario sueco y era chileno. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Si tenemos 900.000 chilenos viviendo afuera, de hecho, para producto de la ley migratoria, por cada migrante que entra a Chile, tres chilenos salen a trabajar, vivir o estudiar afuera y nadie nos discrimina y nadie nos echa y no somos sospechosos de nada entonces hay que aplicar ese principio pero esos chilenos que están afuera son grandes oportunidades de llevar Chile al mundo son gente que tiene estudios muy superiores, que les ha ido bien mucho, que además están dedicados a actividades académicas a actividades de, de, de negocio y por lo tanto son embajadores, yo les digo una sola cosa Alexis Sánchez, ¿cuánto ha hecho por Chile Alexis Sánchez en el mundo más que cualquier político incluyéndome a mí? Entonces, uno ve cuando en Rusia los muestran en las pantallas de televisión, bueno, había chileno chilenos, sí, una ovación, porque son íconos internacionales. ¿Qué mejor embajador para hablar de la fruta chilena que Alexis Sánchez? Ayude a mi país, compre fruta chilena, es la mejor del mundo. Es una manera simbólica de cómo integras a los chilenos que están afuera, que sean embajadores de Chile. Pero además tenemos problemas prácticos, por ejemplo, reconocimiento de estudios con algunos países sí, con otros no, sistemas previsionales y por lo tanto de alguna manera que el chileno no importa dónde viva, sigue siendo sí, chileno sí. y se sigue sintiendo parte. Yo tengo tres hijos, los tres tienen nacionalidad española y además dos de ellos tienen además ecuatoriana. ¿Por qué razón? Porque nacieron afuera. Pero si fueran ellos con las leyes nuestras, no tuvieran la nacionalidad chilena y vivieran acá, no les habrían reconocido derecho a ciudadanía. Y yo quiero decirles, los hijos de chilenos que nacen afuera no tienen derecho a ciudadanía, solamente tienen el derecho de reconocerlos como chilenos, nacionalidad. Pero, ¿y por qué razón? O sea, todos los países del mundo sienten que su gente en el mundo son los mejores embajadores y acá expulsamos a los chilenos y tenemos desconfianza de cómo van a votar le ponemos todas las dificultades del mundo solo puede ser en el consulado recorrer 300 kilómetros para ir a votar o sea, para hacerse la difícil porque hay desconfianza Pero la sería, gente. ¿sería esto un paso más allá? en el fondo no es no sería facilitar el derecho a voto de los chilenos en el exterior, sino que ellos mismos pudieran elegir sí. representantes propios. En el extranjero, para, el extranjero, para que, que representen la posición de los chilenos, acá, incluso Chile. acá. Perfecto, claro. ah, es lo mismo, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Eh, que tengan parlamentarios indígenas elegidos por los indígenas. Porque nadie va a llevar mejor la voz de ellos que ellos mismos. Porque aquí hay un tema de culturas diferentes. Por lo tanto, es difícil ponerse en el lugar del otro cuando tú perteneces a un contexto cultural. Ahora, a los chilenos y a los extranjeros les empieza a pasar lo mismo. En la medida que van viviendo más tiempo y tienen hijos, la manera como ven Chile es diferente a cómo se ve de adentro. Por lo tanto, es un aporte al debate nacional y nos ayuda a entrar más decididamente al siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias. Iván Valenzuela. Gracias. Senador Guillé. oiga, eh, no sé si alcanzó a enterarse, pero el escándalo político de la campaña del día... Es una frase que deslizó el expresidente Sebastián Piñera, uno de sus contendores, ayer en un acto en Linares, donde termina diciendo eh, un chiste eh, que fue considerado machista por muchísima gente. Él eh, hace un chiste sobre eh, que las mujeres al final del acto se tiran al suelo eh, y dice las mujeres que se hagan las muertas y los hombres nos vamos a los vivos. Ese es el chiste. Eh, le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión? No sobre? vi que nadie se riera, ¿era chiste? Eh, Hubo alguna gente que se rió en Linares. Eh, le quiero preguntar, eso sí, si sí, con todo el escándalo que ha habido sobre el asunto, eh, nos estamos poniendo un poco graves, estamos perdiendo el sentido del humor, o efectivamente en Chile tenemos un problema con el trato a las mujeres. Mire, mi señora no me habló durante tres días, a propósito <risas> de un desgraciado incidente del que fui testigo y reaccioné de la manera más estúpida del mundo, y perdone que en la universidad diga esa palabra, por... Eh, una broma que se quiso hacer y de mal gusto y yo me reí, qué sé yo, la celebré. La famosa muñeca en flowers. La famosa muñeca en flowers. Por lo tanto, tengo Entonces, que admitir real, ¿no? que el problema del machismo es más profundo de lo que uno cree. Y eso ofende y hiere. Entonces hay que tener conciencia que uno ofende y hiere en un momento en que Chile se está abriendo ese debate. Entonces parece que uno en el fondo está saboteando. Y eso mi señora después de retarme tres días, no me retó, no me habló tres días que es peor, porque el reto por último pasa, pero cuando mi señora se va para adentro me, me siento incómodo. Bueno, no, eh, yo creo que tenemos que tomar más conciencia, yo creo que no hubo, yo diría mal gusto, oportunidad, pero es ofensivo. Le están pidiendo que, que, que a, a Piñera que dé disculpas públicas. Sí, yo creo que sería correcto. Bueno, yo di disculpas públicas de la tontería que también participé y para que no engrosemos el tomo 2 de las piñericosas, digo yo. Salud <risa> Guille, eh, respecto del tema de medios de comunicación en su programa, hay una parte donde se mencionan dos cosas. Uno, recursos permanentes para TVN, sí. eh, una cuestión que para los empleados de la televisión pública es muy relevante, usted fue de hecho, mm. trabajó ahí muchos años, eh, porque la independencia del gobierno de turno es un valor muy fundamental en la televisión pública desde el 92 mm. en adelante. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo conciliar los recursos públicos permanentes con eh, esa independencia? Bueno, el, el medio es estatal, no de gobierno. Te da autonomía del gobierno, tú llamas a concurso público y te aseguras un directorio pluralista que no sea repartija entre los partidos, sino que represente sectores de la sociedad, el mundo académico, el mundo indígena, el mundo de las mujeres. O sea, gente que representa, que tiene una opinión propia sobre aquellos grandes temas que configuran una circunstancia en un país, una coyuntura. Yo creo que eso debería ser la constitución del directorio autónomo del gobierno de turno, o sea, una institución de Estado, y que contribuya a crear identidad nacional. Porque lo que se va a dar ahora es un absurdo. Nos van a pedir al Congreso 100 millones de dólares para estabilizar Televisión Nacional de nuevo y además para crear un canal cultural. Perdóneme, Televisión Nacional es el canal cultural, no tienen que crear otro canal cultural. Que Televisión Nacional muestre su diferencia en pantalla y genere producción cultural chilena de alto estándar, ¿Y que, que en sea, otros países lo hacen y no lo hacen bien. ¿Y que eso sea subsidiado con fondos permanentes? Sí, que el Estado, le ponga, prefiero que ponga plata el Estado y que no salgan al mercado, porque entonces... Está, se pasa lo que está ocurriendo en todos los canales de televisión aunque eso signifique una herramienta de presión eventual del ejecutivo del no congreso. porque lo aprobas por ley es pero, autónomo pero lo aprueba la ley de presupuesto pero lo aprueba el congreso pero le da una llaga al congreso y al ejecutivo por supuesto pero una vez que el congreso votó está la ley y, la, y se rige tú puedes buscar un mecanismo legal incluso de que tenga un financiamiento durante un tiempo como vamos a hacer con las fuerzas armadas por ejemplo que es el financiamiento plurianual ya. entonces copa tienes que sacarlo del gobierno pero necesita una televisión cultural, porque si no, ¿para qué tenemos televisión nacional? Y tengo otro proyecto de ley más interesante todavía, la ley espejo. De toda la publicidad que el Estado gasta en medios de comunicación es del orden del 40%, de que llega más o menos, perdón, a, a unos 30, 40 millones de dólares anuales. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa si la mitad se va a medios regionales y la otra mitad se distribuye en medios nacionales como tope? que ningún grupo económico se lleve más del 10% y que puedan postular esos fondos contra eh, resultados, contra público objetivo, por ejemplo, los, los medios electrónicos, las radios comunitarias, las radios locales, los canales locales o regionales, y tú tienes sobre la marcha una pluralidad en los territorios con una prensa vigorosa y una producción cultural vigorosa. Porque lo que está ocurriendo hoy día es que los medios regionales tienen que venir a buscar apoyo a Santiago mm. para poder financiarse y por lo tanto se van ahogando, ahogando, ahogando y desapareciendo o viviendo en unas condiciones de precariedad absoluta. Es y es contrarresultado, ¿eh? tienen que tener audiencia y esa audiencia llega a aquel público que un mensaje del Estado quiere llegar. En esa línea hay que entender cuando en su programa, o en las bases programáticas más bien se, se menciona, eh, modificar el peso de los actores de la industria de medios de comunicación, o hay que, o usted está pensando, o su equipo está pensando en una ley de cuotas. No, hay algunas personas que en el equipo, a mí no me convence, se usan otros países, Estados Unidos, que es actual, ellos por ejemplo, tú no, si tienes medios escritos no puedes tener eh, medios televisivos, ah, pero tiene un casos. problema, hoy día vamos al multimedio. Mm. Entonces es muy anticuada esa legislación. Si basta con democratizar la distribución de la publicidad del Estado y ya te genera capacidad de competencia con los medios regionales y los micromedios. Cuando hablo regionales, Santiago también es región, dicho sea de paso. ¿no? En consecuencia, yo creo que las soluciones tienen que ser más del tipo siglo XXI. Si va a ser normal que el negocio sea la información y que se difunda a través de múltiples plataformas. Entonces no es el problema, incluso tengo la impresión que el periodismo escrito va a terminar siendo un periodismo digital. Mm. Además árbol? ahorramos papel y, y cuidamos el medio ambiente. Salvamos, salvamos algunos árboles. Eh, eh, ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Estamos saliendo en vivo por T13 móvil y vamos a salir en, en T13 Radio en, eh, en diferido. Y, Parece haber un consenso técnico, senador, en torno a que la reforma tributaria hay que simplificarla o modificarla en algunos aspectos sin necesariamente, sobre eso no hay consenso, afectar la, eh, la, la, el nivel de recaudación de la reforma. Eh, la pregunta es: ¿qué incentivos a la inversión plantea usted al momento de corregir o cambiar, si es necesario, la reforma tributaria? Ya. Primero, yo no la, no la modificaría ahora hasta no ver los resultados de este año y el próximo, porque todavía no entra en régimen y hay que evaluar. Tengo la sospecha que las pymes están un poquito apretadas y se quedan sin caja y tienen que bancarizarse. Por tanto, Si eso se confirma, tenemos que darle a las pymes un poquito más de espacio. Pero lo determinante es generar, sobre todo, incentivo para la inversión, que no va porque los ricos paguen menos, como propone Sebastián Piñera, porque eso es lo que está proponiendo en su fórmula. Yo prefiero la ley de impuestos regionales. ¿Cómo destrabamos las inversiones en Chile? ¿Por qué en todo Chile se oponen a las inversiones, por dos razones, porque se instalan anárquicamente en cualquier lugar, en circunstancias que deberíamos tener descentralización y por lo tanto los gobiernos regionales hacer una planificación racional del uso de los territorios, de manera que sabemos dónde pueden instalarse tales tipos de actividades, dónde no porque hay patrimonio cultural, porque hay patrimonio natural, porque hay agricultura, porque hay turismo. Entonces, tú distribuyes racionalmente el territorio y dices, ah, aquí se puede instalar una empresa generadora de energía, no perturba el resto y por lo tanto cuida el medio ambiente. Y segundo, impuestos regionales, pues que parte de la riqueza quede en las regiones. Fíjate las... cómo resuelves tú eso tan fácil. ¿Por qué se opone a la gente? Porque pura externalidad negativa, en cualquier parte, y no queda nada en las regiones, pero si hasta las patentes municipales las pagan en Vitacura y el emprendimiento lo tenemos en Tocopilla, entonces ¿cómo van a aceptar las regiones este trato? Entonces están bloquear y bloquear y bloquear las inversiones. Entonces necesitamos destrabar las oposiciones ambientales, hacer que la evaluación ambiental sea más ágil, más rápida, que el Estado le dé una primera eh, señal si va a aceptar el proyecto o no a un inversionista, pero para eso hay que decirle dónde tiene posibilidades, porque si no el tipo hace una tremenda inversión, lo demoran cinco años y después le dicen que al final que no, y gastó no sé cuántos millones de dólares. Entonces primero tenemos que destrabar, primero con criterios ambientales que sean razonables, rápidos y ir evaluando y de un comienzo decirles si este negocio sí o no porque como ya tienes una planificación racional del uso del territorio no caen las empresas en este problema y segundo si tú dejas parte de la riqueza en regiones las regiones van a salir a buscar inversiones y es la manera como lo han hecho los países europeos, sí, en Europa, la mitad de los países europeos, la mayor parte de los impuestos son regionales y en países más conservadores llega a más del 25%. Acá nosotros vemos con suerte el 11, el 12 y dependiendo de la arbitrariedad del gobierno de turno, mm. no es por ley. Ahora, entonces, solo para clarificarlo, desde el punto de vista de la reforma tributaria, de los incentivos a la inversión en el esquema de tributación, no es necesario hacer nada. Su opinión. Yo creo que hoy, o sea, hoy día es imprudente, está, está, sin saber cómo opera el sistema, ya está prejuzgando. Segundo, no es sobre la base de bajarle los impuestos a los ricos, seamos razonables, si me, me dicen la pina, ahí me abro. Y lo otro es que yo realmente creo que la estructura tributaria en Chile es muy centralista. No estoy hablando de aumentar los impuestos, estoy hablando de la estructura de los impuestos. Y yo les puedo asegurar que si se destraba, y tenemos impuestos territoriales, impuestos regionales, donde un beneficio queda para la comuna y otro para la región, tú cambias la actitud de las regiones. Porque el gran problema que tenemos en Chile no es que no haya grandes proyectos y potencialidades, sino que la gente no está dispuesta a comerse la contaminación y no a recibir ningún beneficio. O sea, mejorar los estándares medioambientales, un uso razonable del territorio e impuestos regionales, ojo, y utilidades compartidas con las comunidades. Y te puedo asegurar que pasamos al siglo XXI. Me parece que no nos queda tiempo, pero solo una cosa, para un hombre laico como usted, ¿qué le parece la, el anuncio de la visita del 15 de enero del próximo año del Papa Francisco? Bueno, es un Papa progresista, me encanta. Segundo... Bueno, yo no quiero meterme en cosas de las congregaciones, mejor, ¿eh? pero hay congregaciones que me simpatizan más que otras. <risa> eh, el hecho de que sea argentino al comienzo me hirió en lo profundo, pero después me di cuenta que cuando voy al extranjero, con los primeros que me junto son con los argentinos y los uruguayos por empatía, así que me agrada. Además nos va a entender bien y yo creo que va a ser una muy buena noticia para Chile. Porque el hecho de que una personalidad como un Papa, que está marcando cambios importantes en la Iglesia, eh, nos va a modernizar también con el debate. Yo creo que a nosotros nos llega todo un poquito tarde. Y este Papa se las trae. Perdonen que sea tan informal. <risa> Pero es una muy buena noticia. Gracias, Senador. Gracias, y además va a venir aquí a bendecir mi gobierno. <risa> Muy bien, vamos, gracias, vamos a seguir, vamos a seguir con la segunda parte de, de este encuentro, que eh, se refiere a las preguntas que distintas personas de la comunidad UC le va a hacer, y vamos a partir con la pregunta de un académico y usando la tecnología, vamos a ver el video donde se le plantea la pregunta, senador. Buenas tardes, senador. Mi nombre es Verónica Cabezas, académica de la Facultad de Educación de esta universidad. Durante este gobierno se ha hablado mucho de mejorar la calidad de la educación superior, pero poco se ha hablado de cómo mejorar la calidad de la formación universitaria de nuestros profesores de educación preescolar y básica. Mi pregunta es, ¿cómo en su eventual gobierno pondrá énfasis en esta etapa tan importante para asegurar la calidad de nuestros profesores para todos los niños de Chile? Contexto rápido. Mira, yo creo que en Chile hemos hecho mucho esfuerzo en generar institucionalidad. Pero esa misma intencionalidad tiene dos posibilidades, te ayuda o te restringe, y yo creo que hay un poquitito de sobreintervención de los colegios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Para pasar el siglo XXI no podemos pensar en la escuela del siglo XX. Nosotros necesitamos poner el acento de la calidad en la escuela, que cada colegio tenga un proyecto educativo de acuerdo a la realidad de sus alumnos, al contexto que rodea al colegio y a las posibilidades y necesidades de esa región en que está el colegio y eso significa además que el rol del profesor es mucho más apasionante porque tenemos que darle libertad para la innovación de los métodos de enseñanza-aprendizaje donde el concepto de los grupos de trabajo, los procesos de investigación, la libertad de expresión, genera una dinámica en la escuela donde además hay una vocación integradora de formación. Un desempeño profesional de esa naturaleza es un desafío apasionante para cualquier profesor, un joven lleno de sueños, va a encontrar en la escuela la posibilidad de empezar a prefigurar el Chile del futuro. Entonces, va a traer muchas más vocaciones y talentos la posibilidad de un desempeño creativo de la docencia para formar niños felices, niños integrales en la escuela, donde vamos a resolver muchos problemas. La salud hay que resolverla en la escuela, no en el sistema de salud y por lo tanto creando formas de vida, el, el aprecio por la música, por el baile, por la danza, por el teatro, son formas de aprendizaje, el deporte sistemático, concíbanse ese colegio, va a ser un orgullo trabajar ahí, si el profesor no es solo el sueldo, es que tiene que desplegar su vocación y su talento, y hoy día está tan lleno de restricciones que es una frustración. Gracias. Ahora le va a hacer una pregunta a un estudiante. Hola Senador, mi nombre es María Jesús Nilo, estudiante de Derecho y mi pregunta es que la reforma de la AFP ha sido un tema muy importante, sobre todo en la última cuenta pública y usted en el Senado dijo que las considera eh, inconstitucionales. Entonces, ¿continuará usted la reforma propuesta por el gobierno de la Presidenta Bachelet o propondrá otro modelo en la nueva Constitución? Bueno, más que la nueva Constitución, no estamos en sistema previsional, en, en, en síntesis. El sistema AFP no es un sistema previsional, son cuentas de ahorro con tu plata, que administra un tercero donde hace lo que quiere con tu plata y te comunica que has tenido pérdidas. Y él ganó plata y tú perdiste. Yo, Perdóneme, pero eso en ningún país del mundo es un sistema previsional. Eso se hizo en los años 70, eh, 80 porque el país estaba quebrado y porque había que obligar a los chilenos a un ahorro forzoso para poder crear un mercado de capital y rearmar la economía. Y nos metieron el gol hasta el día de hoy, porque en esa época sabían que eso no iba a funcionar y por lo tanto pensaban que iba a tener que intervenirse. Pero ¿quién piensa en 30 años? Ese va a ser el problema de otro gobierno. Y fue pasando, pasando y nunca se hizo la rectificación. Era absurdo, si tú tenías cotización entre tú, el empleador, qué sé yo, de un 18% como pasaba en muchas instituciones, a 10% y ibas a ganar más, perdóname, ni mandará que el mago hacía esa. Un personaje de mi tiempo en todo caso que Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Chile no tiene, sinceremos, el AFP no es un sistema previsional. Nosotros necesitamos un sistema, un, un sistema de seguro. Los seguros son todos colectivos, no son individuales. Tú no te puedes asegurar contra ti mismo. Tú, En los grandes números nos protegemos entre todos. Por lo tanto, necesitamos generar un sistema de seguro social colectivo porque ahí está el seguro de vida. Y segundo lugar, que tenga componentes distributivos y que también corrija desigualdades. Por ejemplo, la mujer, por el mismo trabajo, distinto salario. Mientras más educación, más acentúa la brecha. ¿Cómo la compensas cuando después va a tener problemas de lagunas previsionales? Porque además se carga con todo el proceso de formación de la familia, el tener los hijos. La mujer llega con significativamente menos jubilación que el hombre por el mismo trabajo. Entonces, la idea es que el sistema previsional corrija por ejemplo, esa parte y por lo menos acerque las brechas hombre-mujer. O con las personas de menores ingresos, tú no puedes permitir que en un país haya gente que está en el nivel del hambre. Hay que tender largo plazo, en, yo creo que en unos ocho, diez años Chile puede llegar a eso, que el sueldo mínimo sea equivalente a la pensión mínima, como un piso básico. Pero eso requiere un sistema previsional, que estamos estudiando las modalidades. Hoy día estuvimos con la gente no más AFP. Ahí creo que hay una propuesta interesante, pero tiene un problema la viabilidad política porque esto remece mire si temas ideológicos remecen le puedo asegurar que los temas económicos remecen 10 veces entonces hay un tema de hay complejo de, de resolverlo pero necesitamos un sistema previsional y segundo hoy día el sistema AFP entrega busca la mayor rentabilidad y le entrega la, el ahorro de los chilenos a aquellas empresas que dan seguridad que son las que controlan los mercados. Por lo tanto, contribuye a la formación de grandes monopolios que una vez que saturan el mercado, en vez de continuar la diversificación productiva o la cadena de valor, sacan la plata de Chile y hoy día el 40% del ahorro está afuera. ¿Qué es lo que significa eso? Un desangre para el país, Gracias, porque no tiene fondos para reinvertir. Entonces necesitamos generar paralelamente, para mejorar las pensiones, que el Estado y los privados se pongan de acuerdo en un plan de desarrollo estratégico de Chile a largo plazo, para que esos recursos se inviertan productivamente, mejorando la infraestructura social y económica de nuestro país. Gracias, y eso senadora. ya requiere otro tipo de administración que se han visto entre estatales y qué sé yo, eh, hay modelos como el noruego que estamos evaluando, pero tenemos doble problema, malas pensiones y que la plata sale del país. Gracias, perdón que estamos medio sí, ajustados sí, tiempo. Sí, por eso que después Así seguimos que, conversando. Sí. Ahora viene la pregunta de un funcionario de la universidad, de una funcionaria. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Pizarro, soy investigadora y funcionaria en el campus Lo Contador. Mi pregunta es acerca de educación técnica. Cerca de la mitad de los estudiantes en Chile asiste a Educación Técnica en Enseñanza Media y Superior y esta matrícula concentra a los jóvenes de familias más vulnerables. Sin embargo, eh, la evidencia muestra que existen puntos críticos en esta educación, por ejemplo, pasar desde la educación media disminuye las opciones de ingreso a la universidad y también la permanencia en la educación superior y se advierten además brechas de género en la participación laboral y en las remuneraciones que son más pronunciadas que en el mundo universitario y además hay problemas de competencias, eh, de la calidad de las competencias laborales. Entonces, nuestra pregunta es ¿cómo asume usted este desafío? Tenía un poco de ruido, así que no... Un sí. Va a tener palabras. ¿Cómo asume sí. el desafío la de la educación técnica, técnica en ah okay. Chile? Mira, en Chile nosotros necesitamos reestudiar un poquito el sistema de educación superior porque está teniendo dos problemas. Primero, la mitad de los chiquillos están quedando sin terminar, con una deuda cae que son varios miles de millones de dólares, no se pone de acuerdo en la cifra, va entre 5 mil y 8 mil millones de dólares de deuda. Por lo tanto, vamos a tener que meter mano, y no sé cómo, pero vamos a tener que hacer algo. En segundo lugar, el problema es que de los que egresan, la mayoría no está trabajando en nada relacionado con lo que estudió. Por lo tanto, es la irracionalidad completa. Entonces, tenemos que hacer un rediseño entre todos, las universidades públicas, las privadas, todo, de, y, y los centros de formación técnica, para hacer un mapeo a dónde va Chile a largo plazo, dónde están las áreas estratégicas, de manera que los muchachos tengan la empleabilidad asegurada. Así como tenemos que asegurar gratuidad para que no queden desertando, tenemos que avanzar hacia la empleabilidad. ¿Cuáles son las áreas estratégicas de un mundo donde además el empleo remunerado, estable, va a ir bajando cada vez más en área del autoempleo, de la iniciativa emprendedora, y por lo tanto viene un mundo tan distinto que necesitamos pensarlo para proyectar nuestro sistema universitario, porque las universidades, sobre todo las públicas, y hablo de estatales y aquellas que tienen sentido público, o sea, que se comprometen con universidades complejas, con el desarrollo estratégico de su país, y, y entiendo que ese es el mundo que es el corazón del sistema universitario, tenemos que tener certeza dónde va a ir el país. Y en la medida que sabemos cuál es la visión estratégica, nosotros empezamos a dar carreras que tengan empleabilidad más cortas en lo universitario, pero más posgrados, porque la educación es toda la vida. Yo me inventé a los 60 años como político. Me habría hecho muy bien un curso intensivo, para ser sincero, pero bueno. Y lo otro es la formación técnica. En Chile eh, tenemos demasiados profesionales, están muy saturados algunas áreas, y en la parte técnica se hace poco y saturado, de baja calidad, y por lo tanto también de baja empleabilidad, pero lo que más se necesita en Chile hoy día son técnicos. Y en un año o dos, tú tienes un chico formado con su capacitación y está en el mercado laboral, pero no le cerremos la posibilidad que continúe después en la universidad si quiere, pero aseguró un título, aseguró una manera de ganarse la vida, pero eso supone visión de Estado y no mercado, porque el mercado lo que quiere es que la carrera que dura dos dure cinco, y eso es lo que tiene destruido el sistema de educación superior y lo hace inviable, infinanciable, ¿por qué? Porque aquí estamos sobre fantasmas, sobre verdades a medias y sobre cosas que se ofrecen y que no son realistas. Entonces tenemos que poner seriedad en lo que es el sistema de educación superior, las carreras, las profesiones y la duración. Acortemos, pero con más progrado. Gracias, senador. La última pregunta se la va a hacer un representante de la Federación de Estudiantes. Senador, muchas gracias por estar Hola. con nosotros. Eh, mi nombre es Ricardo, estudio filosofía y soy el secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes. Pero más importante, soy arequeño. Eh, mi familia ha echado raíces Abre en Arica. Somos hombres de Norte Grande. Mi familia ha echado raíces en Arica por ya más de me medio siglo. Y desde pequeño yo he sido testigo, eh, lamentablemente, de la falta de oportunidades que tiene Arica eh, y bueno, las regiones eh, extremas, eh, la corrupción, muchas veces corrupción política. Entonces mi pregunta es, más allá de eh, habilitar nuevos cargos de elección popular, que eso se ha hecho en los últimos años, como los consejeros regionales, por ejemplo, ¿qué atribuciones, qué nuevos organismos pretende usted en su futuro gobierno eh, darle a las regiones, autonomía eh, política, económica, cultural. ¿Cómo plantea usted ante este ante desafío? Gracias. Sí, correcto. Bueno, lo primero es la descentralización del país, de manera que la toma de decisiones se tome en los territorios, con contrapesos, porque si no Arica se va a comer todo, bueno, no hay tantas comunas, es una, una región muy chiquitita, pero en general las, las ciudades grandes se comen a las medias y las medias a los pequeños. Ese sistema nacional se repite a nivel de las regiones. Entonces necesitamos descentralizar, no solo por la elección de los intendentes, sino también por la delegación de competencia y los impuestos regionales que mencioné anteriormente. Pero además tenemos que potenciar los municipios para que los municipios también tengan facultades políticas, es decir, de administración municipal a gobierno local, y la tercera pata son las organizaciones sociales, el mundo de las organizaciones sociales donde se da la vida cotidiana de las personas, juntas de vecinos, los clubes adultos mayores, es impresionante la cantidad de cosas que se hacen y los problemas que se resuelven en nivel de la base. Pero además necesitamos que opinen sobre aquellas decisiones que se toman que afectan su destino. Arica debe ser una ciudad frontera. Significa administrar frontera, un estatuto especial para Arica y Punta Arenas, donde sean eh, ciudades que marcan nuestro, eh, nuestra soberanía, pero en una forma constructiva con los países vecinos. Las mejores universidades, formando a los mejores alumnos, no solo del norte de Chile, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, hacer relaciones internacionales a partir de la frontera. Nosotros tenemos expertise en minería, formemos los mejores geólogos, eh, ingenieros de todo tipo que están en la minería, químicos, en fin. Segundo, centro de salud, lo que está haciendo Perú. Eso es una política de Estado, donde nosotros podamos hacer prestaciones como lo hace Juan con los muchachos y las personas de los países vecinos, demos una señal de integración. Y lo otro que yo he, lo he planteado, no oficialmente, no está en el programa, pero lo estamos conversando, que es eh, exención tributaria a los funcionarios públicos que se jubilen y se vayan a vivir a rica. La tiras para arriba, haces relaciones internacionales integradoras y le das un destino histórico a Arica como la puerta ancha de Chile. Gracias, senador. Por último, tiene dos minutos para su mensaje final. Bueno, primero quiero decir que estoy muy agradado que me hayan invitado a la Universidad Católica. Yo estudié en la Universidad Católica del Norte, mi señora estudió en la Universidad Católica de Quito. Quiero decirles que tengo gran aprecio por esta universidad. Eh, de mis tres hijos, dos estuvieron acá, no, los tres estuvieron acá, eh, y bueno, con una formación que me supera largo, así que me siento muy orgulloso porque los hijos superan a los padres, eh, además con mucho sentido crítico, con mucho amor a la ciencia, a la cultura, con, con mundo, y yo se los agradezco porque me han hecho un gran aporte a mi familia. Y lo que les pido, que aporten eso al mismo al país. Chile necesita universidades. Yo no tengo prejuicio con el aporte privado, yo creo en los sistemas mixtos. Mientras más diversidad, mejor. Y por lo tanto, las universidades de, de vocación pública, que son complejas, que desarrollan ciencia e innovación, son las que nos pueden ayudar a ir al siglo XXI. Necesitamos prepararnos para el siglo XXI. Hay que romper esquemas, hay que ver el mundo como viene, los nuevos campos laborales, las nuevas competencias, las nuevas áreas de emprendimiento. Ustedes no van a ser probablemente empleados de una empresa, van a querer ser emprendedores. Y eso con sentido social, con sentido y vocación de servicio. Hagan honor al alma mater de su universidad y créanme, van a hacer una enorme contribución al país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias Yo le ir. quiero entregar aquí primeramente un, un pendrive con más de 60 propuestas de políticas públicas. Muy bien. Otro documento también con, con una serie de investigaciones y finalmente propuestas para los desafíos que podría enfrentar en su próximo gobierno, hecho por académicos de la Universidad y del Centro de Políticas Públicas. Bueno, muchísimas Yo la gracias. le agradezco la vamos a todos a, ustedes. A analizar en nuestro programa, tiene más pega Osvaldo. Hay quienes nos siguen por Tele 13 Radio, Tele 13 Móvil y quiero convidarlos a ustedes a el último. Encuentro de este ciclo con la senadora Carolina Goetsch. Buenas tardes, y Gracias. Por favor.